Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio sobre Flutter, en el capítulo de hoy vamos a ver cómo implementar una aplicación con mapas sin utilizar Google Maps Google Maps es una de las mejores plataformas con las que me ha tocado trabajar de mapas, eso no hay dudas pero con los últimos cambios de los últimos dos años en su política de, de uso y de facturación es obviamente que no es una solución que puede servir para todos muchas veces necesitamos hacer aplicaciones simples que no van a tener un gran rédito económico o por lo menos en principio o directamente no tenemos forma de, de utilizar una tarjeta de crédito porque estamos haciendo algún trabajo para el colegio, para la facultad, para una demo y necesitamos mostrar un mapa. Tenemos plugins alternativos en Flutter, como este que vamos a probar hoy, que se llama Flutter Map. Flutter Map es una implementación de un plugin de JavaScript que se llama Leaflet o Leaflet, no sé cómo se pronuncia acá, no estoy seguro de la pronunciación. Que nos permite en cualquier página JavaScript utilizar mapas de manera muy simple y con diferentes proveedores. Por ejemplo, podemos usar un mapa de OpenStreetMap, que es un, un proyecto col colaborativo para mapear el mundo, con unos mapas que están bastante buenos. A mí en general me gusta bastante el diseño. Libmap también soporta otras, otros tiles como Mapbox, que, vamos a verlo un poquito, es otra empresa que se dedica a crear mapas, que hasta donde tengo entendido no son gratuitos del todo tampoco, pero son accesibles. Estoy buscando acá el Pricing. Sí, acá nos aclara que tiene un, un free tier, o sea, una versión gratuita bastante generosa. Si lo usas muchísimo te van a hacer descuentos. Y en precios te miden por active users, es decir, por cada usuario que tenemos activo. Es decir, si tenemos hasta 25.000 usuarios, supongo que serán simultáneos, activos. No sé cómo lo medirán, habría que ver los detalles. Los podemos usar gratuitos y después te cobran cada 1.000 usuarios es decir, 25.000 usuarios, es bastante grande el límite, por lo tanto es una buena opción para empezar. Tenemos opción de hacer cosas offline, esta librería es muy versátil, ahora vamos a tratar de hacer un ejemplo. Y a mí una vez me tocó hacer un ejemplo de algo que necesitaba una especie de mapa offline, que era una aplicación para una maratón, y teníamos que mostrar el mapa dentro de la aplicación, el mapa del recorrido, pero era un mapa estático donde tenía los checkpoints, los water points, los hydration points, los lugares donde tenían que hacer los check-ins. Tenía mucha información con muchos pines y no querían hacerlo con Google Maps, nos habían dado una imagen de como 8000 píxeles por 8000 píxeles y cuando la queríamos cargar en una image view en Android explotaba, entonces usamos un mapa offline separando la imagen en cuadraditos y el usuario podía navegar esa imagen utilizando tiles como si fueran Google Maps ese es un muy buen caso de uso para también este tipo de plugins vamos a dejarnos de tanto hablar vamos a empezar a codear y para eso vamos a ir al Android Studio y vamos a instalar la dependencia y después vamos a empezar con los ejemplos como siempre acá ya tengo una aplicación hecha con el wizard desde cero Vamos a instalar la dependencia y darle a Packages Get. Una vez que ya tenemos la dependencia instalada, vamos a ir y copiar el código de ejemplo. Vamos a empezar con eso a ver qué pasa. Copiar todo este método de build y lo vamos a reemplazar en nuestra homepage. Vamos a borrar todo el ejemplo que viene por default y vamos a importar. La librería de Flutter Map Interesante, esta clase no existe. Nos está faltando un import. Ok, es LatLong el paquete. Sí, es la librería, se llama LatLong y tiene toda la parte de manejo de, de latitudes y longitudes. Lo único que nos está faltando, vamos a revisar primero qué es lo que hace esto. Tenemos un widget principal, que es el Flutter Map que nos permite tener layers que vamos a dibujar encima vamos a probar después si podemos dibujar más de un layer a la vez o cómo hacerlo tenemos opciones del mapa y también tiene un map controller que seguramente se utiliza para manejarlo vamos a ver un poquito este map controller tiene una coordenada de cuál es el centro del mapa tiene un evento que nos dice si está listo el mapa aparentemente tenemos cuál es el zoom cuáles son los bounds es decir cuál es el recuadro que ocupa el mapa y le podemos decir si lo queremos mover a un cierto punto y a un cierto zoom, es muy parecido al map controller de Google Maps en ese sentido. Las opciones, aparte de lo que le pasamos, que es en qué queremos centrarnos y con qué zoom. Tenemos un parámetro que aparentemente podemos rotar el mapa. O sea, también setear el mínimo y el máximo del zoom. Decir si es interactivo. Seguramente podemos fijarlo para que el usuario no lo pueda mover. Podemos saber si lo tocaron, si mantuvieron presionado, si el mapa se movió hay varios eventos que podemos ver y después en los layers como ven tenemos dos uno es el layer de tiles que en este caso esta, cada tile lo va a leer desde esta url en la documentación del plugin de Javascript están cómo se arman estas urls por si queremos hacer nuestro propio servicio de mapas por ejemplo y servir nuestras propias imágenes de mapas, en este caso viene por defecto para mapbox que necesita un access, un access token y esos access tokens se los pasamos de, en esta variable. Ahora vamos a ver cómo obtenerlo. Y después arriba de ese layer donde se va a mostrar el mapa está poniendo un layer de markers donde tiene un marker. Vamos a ver si encontramos que otros layers existen. Este está en el layer marker. Vamos a ver, acá en la librería principal tenemos Marker Layer, hay uno que se llama Group Layer, hay uno que se llama Circle Layer. Tenemos un Polygon, un polígono y un Polyline Layer. Con esto seguramente nos nos servirá para dibujar lo que dibujábamos la otra vez, la línea por el que el camino que queremos recorrer sobre la calle. Obviamente primero deberíamos tener un servicio que nos devuelva esos puntos. Este Mapbox no sé si lo hace. Es decir, tenemos varios layers que podemos ir poniendo unos arriba de otros. Los, los markers tienen un tamaño, tienen una posición y tienen un builder en el que devolvemos el widget que queremos dibujar arriba del mark. Para obtener este Access Token, lo que tenemos que hacer es ir a la página de Mapbox, nos registramos y ni bien... Si terminamos de registrarnos, caemos en esta página, donde acá, donde dice Access Token, tenemos un Access Token listo para utilizar con cualquiera de las plataformas que queramos usarlo. Adicionalmente, si quisiéramos hacer algo nativo, tenemos unos SDK de ellos para programar directamente el mapa con las librerías de ellos. Como nosotros podemos usar Flutter Map, esta parte no nos interesa. Pero tenemos toda la documentación en esta página. Por una cuestión de que la key es privada, si bien se puede regenerar por las dudas de que me olvide, la agregué a un archivo separado en una variable y voy a usar directamente la variable. Vamos a importarla. Y ahora viene la prueba de fuego, que es ejecutar esto y ver si realmente vemos el mapa. Y si realmente fue tan fácil como parecía. Vamos a ejecutar la aplicación por primera vez y ver qué pasa ahí apareció la aplicación con el mapa y tiene el logo de Flutter en la coordenada que le habían pedido si yo empiezo a mover el mapa se mueve sin ningún problema y se va actualizando un doble clic y va haciendo zoom la verdad no conocía Mapbox tiene un estilo muy bonito los mapas a primera vista y responde bastante rápido teniendo en cuenta que la conexión a internet mía es bastante mala el mapa carga muy rápido como pueden ver es súper simple de usar este plugin la registración y el setup es mucho más simple que Google Maps obviamente tiene otras prestaciones pero vamos a ver qué más podemos hacer con él, vamos a seguir mirando un poquito la documentación vamos a ver acá tenemos los posibles suppliers para los mapas. Vamos a ver si podemos encontrar otro que nos sirva. Yo quiero el de OpenStreetMap. Lo que estamos tratando de buscar es una URL como la de Mapbox, pero para OpenStreetMap. A ver sí, open Ahí Recién me doy cuenta que acá en la home teníamos el OpenStreetMap. Esta vendría a ser la URL que estamos buscando. Vamos a copiarla y vamos a ver qué son los parámetros. Vamos a comentar esta por las dudas y vamos a definir de vuelta el URL template y este recibe ID ZXI ZXI lo tenemos y nos faltaría ver qué es S y este S que nos estaría faltando es el subdominio. Si nosotros abrimos la página en OpenStreetMap.org y vemos cómo va cargando los tiles. Este S va cambiando entre varias letras A, B, C, D. Eso lo hace para balancear la carga. Entonces, para decirle cuáles son nuestros subdomains, tenemos un atributo acá en el layers, en el tile layer, donde le podemos decir cuáles son los subdominios válidos para obtener mapas, por ejemplo, ABC. Vamos a reiniciar esta aplicación. Y ver qué sucede. Ahora está cargando, tenemos nuestro marker y deberíamos ver los mapas de OpenStreetMap de fondo. Ahí lo tienen, vean que el estilo cambió, le puedo dar doble clic para hacer zoom, es decir, la forma de navegar el mapa va a seguir siendo la misma pues lo maneja el mapa. Lo que cambió fue de dónde obtenemos los tiles para hacer el render de nuestro mapa. Al igual que hicimos con Google Maps, vamos a tratar de dibujar una polilínea arriba de este mapa, para eso vamos a agregar otro layer que es el polyline layer options, ¿Sí? no se confundan con el polyline layer que es un widget, si no necesitamos usar este option para decirle lo que queremos y este recibe un array de polilíneas y cada una de estas polilíneas va a ser un polyline y estas poliline tienen diferentes atributos, tiene una lista de puntos, el grosor, colores y si es con puntitos o sin puntitos vamos a definirle los puntos, yo ya me creo una variable points que empieza en el mismo punto que el marker y después se va a dos coordenadas distintas. Vamos a definirle un color, algo chillón para que se note bien. Y vamos a ponerle un, un grosor de 4 para que también se note bien. Si ahí salvamos, vean que apareció una línea amarilla, elegí el peor color del mundo. Vamos a ir con un blue y se nota un poquito mejor. Y vean cómo yo voy scrollando y la línea sigue apareciendo vaya a saber hasta dónde la mandé no tenemos control de zoom para hacer un zoom lo que podríamos hacer es primero esto lo vamos a poner en un scaffold por lo tanto este va a ser el body ahí no tenemos ningún cambio visible y vamos a agregar un float action button este botón va a tener un icon zoom out por ejemplo y un press lo que vamos a querer es cambiar el zoom de este mapa para eso vamos a necesitar tener un map controller vamos a tener que tener un init state para inicializarlo no tiene ningún parámetro y se lo vamos a dar a nuestro widget reiniciamos la aplicación y todo sigue bien. Ahora, lo que vamos a querer hacer es obtener el zoom actual. Y creo que eso se lo podemos preguntar al map controller. Así es, podemos obtener el zoom. Vamos a poner que el nuevo zoom va a ser el zoom menos 1. Acaba de crashear la aplicación por algún motivo. No se cerró, ahora vamos a ver, y luego queremos al map controller, esto no sé si lo podemos hacer, no porque es de solo lectura, tendríamos que hacer un move a, al centro actual y al nuevo zoom reiniciamos la aplicación, hasta donde pude encontrar revisando la documentación y los ejemplos no tiene los botones como viene Google Maps, sino que hay que implementarlos pero como pueden ver, muy fácilmente hacemos el zoom out y si en el zoom le incrementamos, miramos el zoom in este zoom es un doble, puedo ir de 0.5, 0.1, no necesariamente tengo que ir de en uno en uno Y vean cómo estoy haciendo el zoom out. Ya me estoy acercando al, al océano. Ahí vemos la otra línea por donde iba. Como ven, dibujé en cualquier lado. Pero fácilmente tengo el zoom out implementado. Seguramente, si empiezo a dar mucho zoom out, termino haciendo lío. Ahí estamos yendo de London, Dublín, París. Esas son las coordenadas que, que tenían los puntos. Y de manera muy simple nuevamente pudimos dibujar sobre el mapa. Tiene otros, otros layers interesantes, como por ejemplo el Image Overlay. Este nos permite poner una imagen, recibe un array de Overlays Image. Cada uno de estos es un Overlay Image. Y esto recibe un Image Provider y la posición donde queremos cuáles es el recuadro en donde debería entrar esta imagen. Vamos a ver si podemos obtener alguna. Vamos a poner esta imagen en este recuadro que empieza nuevamente en el punto del marker y termina en el 48.2, que sería París. Es decir, deberíamos ver la imagen en este recuadro. Esa imagen va a tener una opacidad del 80% y en este caso el provider va a ser una imagen desde internet sacada del sitio pexels que es un sitio creo ya lo vimos en algún otro capítulo donde podemos obtener imágenes gratuitas si salvamos ahí aparece la imagen ajustada a la coordenada que le dijimos podemos ver que es transparente porque se ve la línea por detrás también yo puedo cambiar el orden de estos layers y poner por ejemplo la polilínea primero y ahí la polilínea por arriba eso lo podemos ordenar de cualquier forma y de esta forma por ejemplo si yo tuviera imágenes podría ser un mapa de imágenes de gatitos por todo el mundo que comparten los usuarios en fin gente no los quiero aburrir mucho más creo que es una, un plugin muy útil para utilizar en muchos proyectos. Como les dije antes, dependiendo qué provider usemos tenemos el ventajas y desventajas. Si usamos Google, si usamos OpenStreetMap, es gratuito, es lento para cargar quizás, pero no deberíamos tener problema para usarlo. La librería tiene un caché interno y en el peor de los casos hay formas, está en la documentación de cómo bajar el mapa al dispositivo para que el acceso sea mucho más rápido o sea, por ejemplo, si necesitamos acceso offline si queremos usar algo un poquito más avanzado podemos volver a activar el Mapbox y con solo recargar nuestra aplicación ya tenemos el, el mapa más bonito, vean que cambió enseguida de hecho hasta puede ser una configuración del usuario si quiere usar OpenStreetMap o no o puede ser un feature pago usarlo mi aplicación con mapas gratuitos y si pagas tenés unos mapas un poquito más más rápido en carga eso también está bueno, entonces monetizamos un poco para poder pagar el servicio llegado el caso y el que no quiere pagar usará el gratis lo único malo que no tiene por ejemplo Google la, una API para buscar caminos pero en ese caso podríamos pagar la API de Google Places o buscar alguna otra alternativa. Seguro hay otras alternativas más baratas o incluso gratis con algún límite más alto que Google. Y a nivel layers es súper flexible, tiene muchas opciones. Hay uno que dibuja círculos, creo, no Como sin... para marcar áreas. Por ejemplo, cuando hacemos un geofence y queremos marcar cuál es el área de la, del geofence exploren un poco el código y van a encontrar la página de ejemplos es muy completa y es bastante entendible y nuevamente este flutter map es un es un widget por lo tanto también le podemos hacer lo que queremos como por ejemplo rotarlo 90 grados 180 grados o rotarlo a 90 grados ¿sí? sigue funcionando exactamente igual que un widget por lo tanto podemos hacer lo que querramos con él, incluso meterlo adentro de un botón. Así que con eso gente, vamos a cerrar el video. Espero que les haya gustado esta alternativa a Google Maps. Y si les gustó, dejen un comentario, dejen un like, compartan el video y no se olviden de suscribirse. Nos vemos la semana que viene.